Aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte Años después vuelvo a Castells, vuelvo a las calles en las que empecé Bajo al barrio y muchas cosas han cambiado Pero la mierda sigue ahí como si nunca me hubiera marchado En el barro, todo sigue como antaño Viejos borrachos, niños colocados Bandas de gallitos buscando adversarios Los mismos subnormales que hace años Gilipollas se corren para arriba y BMW su harina Llevan dando palos 15 años, siguen en la ruina Se consideran unos flechas, roban cosechas Le rompen todos los dientes porque bajan y lo cuentan y Son los mismos que cuando tenía 18 Iban de mafioso y acababan en el pozo Ahora tienen 35, la cara del del pico El cuerpo hecho una ruina e hijos faltos de cariño es la fauna que crece en esta ciudad Personajes de barrio que nunca van a cambiar El Facha Terminal, el Euskaldun de postal Siempre apoyando la lucha pero desde el bar Me cago en la puta, es como si no me hubiera ido El mismo Munillo acosando por el barrio a los chiquillos Aquel que te pilló la hierba y se la fumó, así le entra un cáncer de pulmón. Los chavales crecen pero siguen siendo cafres, no obedecen a los padres, hacen lo que les parece como debe ser. Pues que acaso no lo ves, que los cambios no llegan a base de obedecer. La vieja frutería ahora es un salón de juego. El barrio no quería trampía y nos lo impusieron. La ciudadanía os odia por nuestros saqueos. Odia a la policía y su huelga de celo. Vergüenza me daría a mí. Cobrar un sueldo por hacer ricos a los ricos, robando al pueblo, recaudando, desahuciando, reprimiendo. No queda duda de a quién estáis defendiendo. Gastéis hora, eterna lucha por quien la controla. Entraron al congreso a punta de pistola. Por cada noche oscura, cada vida rota. Por cada 3 de marzo, cada madre sola. Y no nos han cambiado ni un pelo. Seguimos siendo vándalos, camperros. Seguimos luchando a hierro. Estaba el paseando al perro. Que nunca me importó partirme la cara por los demás. Contra los defensores de la autoridad. Pues tengo la seguridad. Para ganar, hay arriesgar Hasta la libertad. Si caigo yo, van mil detrás. Pónganse las pilas, toca trabajar. Saca la capucha, deja de apostar. Que ha vuelto la guerrilla a la ciudad. Tecan Ascarari lo trae aquí con Digging Sound. Pónganse las pilas, toca trabajar. Saca la capucha, deja de apostar. Vuelto la guerrilla a la ciudad, a y De cal a Scalari, dejar con is coming back.